none of us really know each other. Hola, chicos de Play Movie. Yo soy Mim Silva y esta semana ya se estrena Power Rangers, así que yo ya te tengo cinco razones para que vayas a verla. But somehow, we were all in the same place at the same time when Billy found those coins. Power Rangers es la historia de cinco chicos comunes que un día tras una explosión encuentran cinco monedas que les cambiará su vida para siempre y los convertirá en unos superhéroes que tendrán que salvar al mundo de la vida extraterrestre. En el punto número uno ponemos que esta película es muy millennial. Está yo creo que diseñada para que a las nuevas generaciones les guste mucho y conozcan la historia de Power Rangers. Pero eso no quiere decir que los fans amarán cada una de las referencias de la serie que todos vimos de niño. En el punto número 2 ponemos las actuaciones, porque la verdad es que cada uno de los chicos tiene lo suyo, le ponen como mucho empeño a la película y además de que son muy sencillos ellos como persona, entonces eso también se ve en la pantalla grande que pusieron toda su dedicación. Si me preguntan, mi favorita fue Becky G porque es completamente diferente a su personaje. Cuando ustedes ven su personaje, ella es la Power Ranger amarilla y es así súper hostil y medio emo, es muy rara la chava. Pero cuando conoces ya a Becky G, ella es Súper carismática y alegre, es toda una bala de alegría y, y energía. Entonces, está muy padre ver ese cambio dentro de la película. Rangers. Nuestro punto número 3 ponemos las canciones, porque el soundtrack está muy variado, muy divertido y entretenido y va desde canciones country hasta nuestro tema favorito, Coco Power Rangers, que seguro si eres o no eres fan, te vas a emocionar mucho en el momento en el que aparece la canción, así que debes estar muy al pendiente toda la película. Número 4 ponemos los personajes favoritos al menos los que a mí más me gustaron y claro que tenemos el de Brian Cranston que la verdad es que no es la mejor actuación de él, lo hemos visto hacer cosas padresísimas pero pues simplemente el verlo en la pantalla te emociona y está padre y está bien. Él es el holograma y la cabecita azul, que es el que va guiando a los Power Rangers, y también tenemos al robotcito alpha 05. A mí me encantó cuando vi los pósteres o las primeras imágenes de esa película y salió, fue como, está un poquito feo, pero ya cuando lo conoces y te encariñas con él, pues ya ves que es muy divertido, buena onda y es un toque perfecto ese twist que la película necesita para ser bien bonita. ¿Dónde me and four buried Y finalmente en nuestro punto número 5 hablamos de todas las referencias que tiene a las series de antes. La verdad es que como la serie está un poquito exagerada y aunque tiene mejores efectos, pareciera que se esforzaron para que sea como Oh, estoy peleando. Oh. Ya saben cómo eran en las series que saben está muy padre, o sea no es que sea, le haga menos a la película, la verdad es que al contrario la hace ver un poquito mejor porque pues se vuelve más dinámica y entretenida y además tiene este mensaje bien bonito. Ya saben que a mí me encantan los mensajes de las películas y en esta ocasión tenemos el trabajo en equipo. Muchas veces no es fácil trabajar en equipo y menos si tienes como ellos muchísimos problemas que tienes desde casa y tal. Esto es algo con lo que nos podemos identificar bastante porque luego nosotros tenemos muchos problemas que no nos permiten, por ejemplo en el trabajo o cosas así, dar lo mejor de nosotros. Y esto es lo que pasa. ¿Cómo esperas es Morphin time. Estos fueron nuestros 5 puntos de Power Rangers. Cuéntame en los comentarios cuál era tu Power Ranger favorito, a cuál jugabas cuando eras niño. Me encantará leerte. Obviamente, a mí me encantaba ser la Power Ranger rosa. Si no te has suscrito, por favor hazlo, nos encantará que seas parte de esta familia y además no se olvides de que siempre tenemos regalitos. Así que en la cajita de descripción te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas y te enteres de las dinámicas de los grandes premios que a veces tenemos. Y no es por presumir, pero tenemos buenos regalitos. Regálanos un like si te gustó el video y compártelo con tus amigos para que más personas nos vean y sepan de Power Rangers. Gracias Videocine por invitarnos a ver la película antes que nadie. Yo soy Mim Silva, hasta la siguiente película. This is your time.